Bueno, tenemos una jornada de siembra en esta ribera del río Jaya, del histórico río Jaya, organizada por el Ministerio de Medio Ambiente, el Departamento de Extensión que dirige el maestro Sierra Difó de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y aquí estamos empleados, profesores y algunos estudiantes, principalmente de la unidad de rescate, que venimos a plantar bambú en lugares estratégicos, en los puntos donde el río se desborda, con el propósito de crear un dique de contención natural que impida la erosión de la ribera del río y que sirva de muro para que no se desborde ocasionando los daños a las familias que viven en el entorno de manera que es una jornada eh, ambiental una nueva jornada ambiental pero ya con un propósito muy bien definido y el departamento de extensión de la universidad le dará seguimiento a la siembra que vamos a hacer hoy y vamos a desarrollar jornadas educativas de sensibilización para que los moradores del entorno se empoderen y protejan las plantas que vamos a sembrar en el día de hoy. Tony, eh... ¿Cuántos árboles vamos a sembrar en el día de hoy? ¿A ¿Ustedes qué le motivó en la iniciativa? Bueno, nosotros tenemos 600 matas de bambú, pero también tenemos otras especies donde el bambú no pueda ponerse porque esté muy cerca de las casas o por alguna razón técnica. Decir que previamente nosotros visitamos con técnicos de medio ambiente y de Fundación Río Jaya, que también está dándonos el apoyo. Decir que también el ayuntamiento de San Francisco de Macorís envió una parte de sus hombres a cooperar con nosotros y previamente le dimos eh, hicimos una valoración para ver dónde se ponían y a qué distancia se ponían estos árboles. Como tú puedes ver, en esta parte que arriba se hace curva, generalmente va erosionando. Como ha dicho el maestro Miguel Medina, no es en todo el cauce del, del río La Ribera, sino en partes específicas, y que nosotros le daremos seguimiento al crecimiento de esos árboles a los fines de que algunas otras instituciones se puedan y personas se puedan también motivar y que nosotros reforestemos lo que queda de este símbolo de San Francisco de Macorís que es el río Jaya Bien, escucharon ustedes las palabras del de licenciado Tony Sierra de Fot, también las palabras del de maestro Miguel Medina quien es director del recinto UAS San Francisco La verdad señores es que es preocupante el gran cúmulo de basura que se puede observar en este río Jaya aquí eh, todo tipo de basura desde artículos del hogar hasta comestibles, o sea preocupante eh, Preocupante realmente esta situación que mantiene el río Jaya. Hay que decir, señores, que a pesar del de gran caudal que lleva este río, eh, también es preocupante el mal olor que vierten eh, gran parte de sus aguas. Pueden observar en sus imágenes la misma va con un grado de contaminación totalmente increíble. Y esta actividad que se está desarrollando en el día de hoy, de acuerdo a lo expresado, por sus autores es que esta siembra de árboles eh, se hace con el fin de evitar el desbordamiento de este y evitar inundaciones del sectores, eh, de, de los sectores El Barrio Azul y Sector Santa Ana. Pueden observar en sus imágenes cómo ya se está empezando a sembrar estos árboles a la orilla